Herramientas para la planificación educativa con perspectiva de género. Diploma abierto a la comunidad latinoamericana. Preinscripciones abiertas desde el 30 de enero 2019. Inicio de matrículas desde el 18 de marzo 2019. Programa transversal de educación de la Universidad de Chile. Comprometidos con la educación pública.